Buenos días, mi nombre es Esteban Pineda Velázquez, soy líder del Semillero de Investigación BIT Amazonía. Nació en el año 2016 con el ánimo de buscar soluciones a las necesidades relacionadas con las TIC. Su objetivo es brindar respuestas sobre las lenguas habladas de los grupos étnicos en la Amazonía colombiana, tales como los Puyapoco, los Puinave, los Curripaco. La misión final de nuestro semillero es contribuir a la calidad de la formación profesional integral de los aprendices e instructores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico. ¡Inscríbete!